Y ahora no me importa que critiques ni conmigo. Por eso te digo adiós con esta despedida. Para que ya esté consciente que esto, es para que en la iglesia te lo olvido. Me gustase los unidos. Cantando pecho con mi sistema conmigo. Ahora no me llames que. Que te va no a decir, que me va a decir, le das una cosa del destino y ¡Chao Mago!